Hola Camila, aquí estamos en el FTL, Advanced Edition, y voy a moverme de aquí y a reparar la nave como lo dejé en el último. Que, hostia, aquí lo que tiene el modo difícil es que no se perdona nada. Tiene un combate complicado y, y me han dado hasta en el cielo a la boca, además no he podido reparar nada. Eh, pues esto, ¿para que. Vale, voy a hacer un hacking a ver si me dejan. Vaya por Dios. Y bien, tiene un robot, tiene un... Bueno, tiene un... Este, tienen ion y un... Y un beam. Yo creo que voy a pasar esto directamente a las armas. Si le quito las armas no me puede ionizar. Si le paso esto al robot, el robot no dispara, con lo cual puedo jugar con la sincronización. Yo creo que es mejor esto que es el daño. Y va adelante. Me da igual que me dé con el Ion, en principio. Lo malo es que me ionice los escudos. Así que si me ioniza los escudos, le paro el droide. ¿Veis? En este momento, yo hago ahora. ¡Hola, ¿qué tal? ¿Veis? Y ahora con esto, confío en que le pueda quitar por lo menos. aquí. Sí, mejor que los escudos. ¡Joder! Ya está, tío. Pues eso es lo único que les hace falta para reventarme el ojal. ¡Ahora me joden el... ¡Claro que sí! Y encima los escudos están ardiendo. ¡Joder! No, tío. Es que... A ver... Vale, por lo menos no me puedo ionizar. Ahora tengo que, tengo que reparar los escudos. Corriendo, además. ¡No, tío! Está Me quedan seis de escudo. Me quedan seis de escudo. Me cago en tal. Repara el escudo. Pequeño hijo de puta. Nada, nada. Señores, ha sido un placer, ¿eh? ¡Ojo! <risa> ¡Hombre! No me puedo creer. A lo mejor me salvo. ¡Dale, dale! Vaya. Eh, ¿Tú de qué eras? Tú eras de armas. ¡Hostia, qué apretado está esto! Tengo que dispararle... O sea, el puto hecho este. Vete por ahí, tío. Ah, sí, sí. Vale, ya han recuperado el león, me da un poco igual. Hostia, que cagada ha sido lo de vender la, el arma, tío. <ríe> Vamos a intentar atontarle esto. Claro. Hay que estar pendiente del droide para apagárselo en cualquier momento en cuanto se encienda. Venga, tío. Mmm... me ha inizado, venga, que no reparen, que no reparen ¡Ea! Yeah. eso, eso me relaja mucho vamos a ver por el escudo ahora como tiene que ser vale y aquí por si por si nada, o sea, ya está ¡Joder! ¡Joder! Eh, bueno, voy a recuperar el oxígeno, aunque no haga mucha falta en principio. Recordad que como tenemos el aumento este, la fisia causa solamente la mitad de daño. Le podría haber dejado que se muera. De hecho, de hecho, sí, lo voy a matar. Porque ahora lo recupero con toda la vida. <ríe> es muy sucio. Pero... Se va a sacrificar por el bien común. Eh, Tiene vida si sí, tengo energía allí. Sí, sí, pita, pita. Es que con, el, con un salto no lo voy a recuperar. Entonces lo mato. ¿Veis? Y pasa aquí a cola. Que en realidad esto me parece un poco... Esta... Ah, claro, esto no los puedo matar con él. <risa> vale. Es decir, los mato a todo y no. No cuela. ¿Veis? Y ahora mágicamente aparece aquí. ¿Qué? ¿Cómo te queda? De hecho, si hago esto, a ver si hago. Llevo... No, sé, no sé si recuerda. Sí, lo recuerda. Vale. Eh, ya tengo oxígeno, tengo también mierda. Por favor, una tienda. Uf. Por favor, una tienda los cojones. Una tienda. Prepare to fight porque hay un rebel scout de estos. Eh... Ah, bien, encima no tengo energía. Muy rico. Muy rico, y tiene control mental, esto no mola nada Entonces, esto lo vamos a quitar de aquí ¿Cómo que no tienes power? Te acabo de quitar de aquí, cojona Tienen un laser y un beamer, y yo no tengo escudo Entonces Me arriesgo A tener un nota loco por la nave Me arriesgo, a ver, no sé qué hacer en realidad Voy a hacer esto, porque es que, es que no, no puedo dejar que me toquen Tengo que darles antes es que me van a reventar el ojal. No, no hay nada que pensar. En cuanto esté a tope, con la cope, fuera. Y ahora, por Dios, que le dé. Me cago en tu puta calavera. No, dos, no, dos, no. Uno. Me cago. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Qué tenso! Estoy ahora en una, en, en una nalga solamente. Y este tiene que pegarse con su colega, tío. Es que no me lo puedo creer. Para que no me rompa las armas. No me des, no me des, tío. No me des, esquiva. Esquiva, esquiva, porfa. Esquiva. <risa> no, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? <risa> Mira que tan bonita. <risa> bueno. que Nada, pues he no, hecho el restart. Eh, vamos a salir al principio, Haz new game, y lo vamos a poner en easy <ríe> para que veamos el juego. Bueno, ya hemos visto que tiene un modo dificultad alto, y ahora vamos a hacer el modo dificultad paseo for pussies. O sea, si, si con naves normales era un paseo for pussies el easy, eh, con esta nave tiene que ser como ir con una una apisonadora, Sí sí voy a intervenir, por supuesto voy a intervenir, ¡eh! Hey, me está invadiendo, ¡qué listillo! ¿Quién te has creído, maldito hijo de puta? Eh, quito el oxígeno, no sé si me explico, y te voy a lanzar... ¡Ah! me ha mandado un hacker, ¡qué hijo de puta! Vale, un hacker, ¡qué listillo! Pues yo te voy a mandar un hacker a la cabeza para poder apuntarte. Tú me lo has mandado el oxígeno. Sí, señor, eres un campeón, ¿sabes? Justo, justo lo que más daño me hace el oxígeno. Sí, porque me hace falta mucho el oxígeno. Eh... Venga, me van a pegar la primera toña sí o sí, porque el primer misil me lo como. Y... venga, vamos, como decimos antes... Escúdete, ¡Coño, ya dispara dos misiles! Pero, tío... Córtate un poquito. Joder. Toda la puta boca me ha dado. Bueno, es que no es dramático. En fácil se, se recupera con determinada facilidad. Ala. Y... por si acaso. No me esquive. Pequeñín. Pequeñín. Y... ¡Hala! Otro más. ¿Veis? Esto es un juego normal. No, no la puta aberración del difícil. ¡Joder! Me lo fue el este 14 y además ¡Hala! ¡Toma! Regalo. Y tenemos dos tiendas al comienzo. Bueno, 68 que llevo... No me puede comprar mucho, pero... Puedo pegar un rodeo ahora. Eh, Flak. Ah, mira, esto es un arma que apunta mal, pero hace daño mucho a los escudos. Dispara como mierda, como piezas de nave, algo así. ¿Queremos algo de aquí? ¿Queremos el Mind Control? Lo querríamos, pero no tenemos dinero, ¿verdad? No tenemos. Stealth Weapons. Un Bypass para el escudo Zoltan. <risas> Ay, un Pre-Igniter. Mierda. Yo quiero esto. Yo quiero esto. Los quiero porque me falta el logro de matar de una, de un disparo. Y mola tenerlo al principio, pero es que es muy caro. Pues me parece que vamos a comprar una inmensa cantidad de nada. El full láser, este es que requiere dos de power, entonces... Dispara dos. Este está de puta madre para reventar naves. Está de puta madre eh, Podría pillarlo y cambiarlo en un momento determinado Por el Ion Tuner Porque con esta metemos hasta 4 en un momento dado Y 4 más dos de estos Son seis constantes La verdad es que Por uno más de energía y estamos en fácil Ay, no sé qué hacer Es que hay otra tienda, a ver Hay otra tienda muy cerca a ver, eh, Hay otra tienda aquí, puedo pegar aquí un rodeo Y comprar aquí a ver qué me encuentro. Ahora que venden tantas cosas en las tiendas, me mola. A ver. Warning, sí, vamos a encontrar toda una cantidad de nada que nos va a llegar por las orejas. Sí, quiero atacarte, porque soy malote. Aquí no hay mucho donde pensar. Esto viene aquí. Los droides hay que pensar que gastan parte de droide. ¿eh? O sea, no, tampoco es que se, gaste, se disparen así alegremente. Nine! Vamos a probar a dispararle también aquí el Leon's Tuner, ¡Qué mola, ahora el Beamer no, no, no nos hace nada y ahora le pegamos aquí para que no, para que próximamente sea más fácil darles, aunque tampoco ha sido un problema, ¿ves? Y ahora están desincronizadas las armas, ahora es cuestión de ver esta carga, o sea, es interesante, el trade este no solamente está guay para hackear, está guay porque le monitorizas cómo carga las armas y eso, eso es un puntazo, porque el problema de estas dos, por ejemplo... ¡Eh! ¿En qué momento no le dispara las armas? ¿Por qué soy tan subnormal? Precisamente si no estoy explicándolo y no lo hago Que lo guay es que si, si disparan de sincronizar eh, Puedes medir si te quitan el escudo no te lo quitan Si te pegan al a pecho o no te pegan al pecho eh, Menos mal, no me he fijado que ese, esa tienda tuviera condición Menos mal que tiene Bien A ver láser 2, este tiene 3, dispara 3 y puedes hacer hasta 6 ay, me podrá la avaricia me podrá la avaricia estoy por vender esto, a ver <risa> si, me, si me voy a pillar esto porque esto es un pedazo de arma es que con esto ya con este arma llegamos al final eh, eh, Sí, este va a caer esta va a caer, me, me, me, me mola. Eh, queremos. No queremos es que es tan fácil. ¿no? No, o sea, yo sé que estos son famosas últimas palabras, pero en realidad ahora mismo no nos hace falta complicarnos mucho. Aquí no debería haber nada. ¡Atacamos a los piratas! Pues atacamos a los piratas. Lo mismo, llevamos un láser pequeño y un beamer. Pues. Tú vienes aquí. Y me cuenta su vida. Mm -hmm. ¡Nine! Eh... De hecho voy a pararles el escudo Y le voy a disparar las armas ¡Hala! Para tu casa y Ahora podemos además aturdirles Ah, no, podemos porque no, porque tenemos que pasar el escudo, vale. Hijo puta. Están ahí encerrados los tipos, porque no las puertas están cerradas, Jajaja ¡Tira! Vamos a darle al control porque si no... A ver, ¿qué me ofertas? Me ofertas cuatro misiles, que los uso para muchas cosas, un droide y trece de... Yo creo que tienes más, si te desmonto la nave. Estoy casi seguro. Y por qué no me deja. Ah, pues está, está. rota, claro. No me deja usarlo porque no tiene sentido. Vamos a pegarle al, al Engi. Uy, que me va a disparar. Not today. ¡Hala! Otro cliente satisfecho. Bueno, da misil en vez de parte. Y no, esto es lo que tiene el random del juego este, que nunca sabes cuándo un trato es bueno. O por lo menos, yo no lo sé. ¡Esclavistas! ¡Jamás! ¿Por quién me tomas? ¡Hala! Va a ser pesado, va a ser pequeño... Va a ser que no... Va a ser que no. Y... Vamos a parar esto un poco... Guay. Dispara, campeón, dales y exquisito. Precisión milimétrica. Reloj suizo. Fucking master of the fetele. Es que, es que bueno soy en este juego, en fácil. Me dais una nota, me dais una nota, me parece magnífico. Me parece lo mejor que podéis hacer Prácticamente no os he, no os he atacado por eso Y grabamos las posiciones Orrigan Orrigan va a ser el experto en escudicos que pasa? Tiene la piel dura eh, Corremos hacia dónde Es que hay nave Nave, nave Uf, son muchos saltos, ¿no? Desde aquí no llegamos, nave, aquí Bueno, según como lo vea Ver a esta, y según como lo vea, saltamos directamente aquí Aunque estaría guay al distres, Pero no, creo que no voy a llegar aquí, aquí, distress, igual si llegamos, ahora lo veo. Vamos a pegarnos en la puta boca con esto. Automate de scout y se va a ir. Y tiene un droide. Sí señor, justo lo que me hace falta. Eh... Eh... F -f -f -f te voy a parar las armas porque mientras este dispare uno me da igual. Y te paro aquí. Si, sí, yo creo que sí, que no hay problema. Igual me cuela uno. ¿eh? Sí me cuela uno. Pero guay. Pues soy un crack esquivo. Ya no me preocupa el. Ahora más, este me está haciendo farmear puntos. Eso es mola. Podemos quedarnos aquí un ratito. <ríe> porque cada vez que me da, ¿sí? Sube el de escudo. Es inofensivo porque nunca me va a. Bueno, podemos farmear porque tengo que, tengo que matarles porque si no se escapan y me, me revelan la posición y a tomar por culo. Pero mola porque estos droides te dan subida de nivel. <ríe> de gratis. Fuera. Vaya. Pues hubiera molado que no tuviera el FTL activo y hacer que nuestros amigos de. De escudo, nuestro nuevo Orregan eh, Lo que ha subido en solamente un ratito, porque está parando a este tío siempre. Pues nada. Nos vemos. Vale. Dos misiles. Un tal y trece. Mm, a ver, aquí... Si sí, llegamos sin problema, vaya. De hecho, puedo incluso hacer esto. De aquí, aquí, aquí y aquí. Eh, voy a mirar si quiero subirle algo a la nave. Como por ejemplo... Ah, 35 y... Pues no, no... Lo siguiente es que quiero subirle es el arma para poder poner este. Pues estaría bien subirlo dos. llevo voy de reserva. ¿Atacamos? Hombre, no. Si te parece, te... yo venía aquí a hablar de mi libro, tío. No te jode. ¡Hala! Eh, ¡Nine! Me ha encantado lo de los droides esto de. De hackeo, eh. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Me cago en tal. El misil no ha salido, ¿no? Hostia, apura demasiado. Fuera. Y le vamos a dar a los escudos. Sí, lo veo claro. Estos ahora van a intentar posiblemente volar. volar o... Así que... Pff, no voy a gastar el león. Vamos a darle aquí con el disparo normal. ¿Veis? Y ahora es cuando disparas aquí al león. ¡Porque soy mulito! Disparame aquí. A tu casa. No puedo disparar el escudo en realidad. daba un poco igual. Dos misiles, tal, y 22. Distress. Y ahora vemos si nos da tiempo a hacer un i de venida por si hubiere algo ahí flotando. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Ayudamos a los piratas o no? Y yo, venga, tío, somos buenas personas. Me cago en los piratas y en su puta madre, venga. Esto es que ha disparado, ha fallado algo y me ha hecho dos de daño a cambio de 14 de, de, de tal. Bueno. ¿Qué es lo que hay? Un sol... Puedo entrar, entrar y entrar, son 1, 2, 3 saltos, son muchos saltos. Voy a ir aquí primero, a ver si hay algo flotando, que me pueda cobrar. Pues hay una cantidad inmensa de nada. Vamos al exit. Y me pueden reparar 10 por, a 5 de daño por 10, que es justo lo que me falta, a 2 por daño, está bien. Está bien, pero no quiero ahora mismo. Porque estoy fácil. Bueno, pues reparamos esta, estas armas. Lo dejamos aquí. Vamos al siguiente. Suscribido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao familia. Hasta luego.